¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de biosabiduría Ancestral y el día de hoy estamos contigo con este regalo, este bonus de dinero y amor para ti en esta guía para tu alma para que sanes esos aquellas partes en ti, aquellas creencias que aún albergas en tu ser, en tu mente, que te impiden crecer en estos dos aspectos y que deseo de todo corazón que esta guía, esta ayuda para ti llegue en el momento preciso, en el momento exacto y que si encuentras una solución aquí, te la podamos entregar, porque no, a través de este oráculo de Dios sabiduría, a través de esta comunicación divina entre tú y ese ser superior en el que tú creas. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y sobre todo ver el video que ya subimos con tu guía general para septiembre para que de esta manera puedas complementar este conocimiento, esta sabiduría que hoy entregamos para ti. En el amor, Scorpio, estás teniendo estímulos bastante positivos en, tus, en tu relación de pareja, en tu relación de amigos La que más mueva en estos momentos tu vida Este estímulo puede ser noticias Puede ser eh, una entrega total De ti hacia la otra persona, hacia la otra parte Este estímulo estás sintiéndote seguro, segura De quién estás siendo hoy Has liberado muchas creencias, muchos límites que te retenían a entregarte en el amor. Posiblemente si tienes pareja, si, si tienes pareja, un nuevo miembro de la familia esté anunciado o esté llegando. Y esta noticia o estas buenas noticias que estás recibiendo en tu relación, Escorpio son como un empuje para, para que tú mismo decidas irte al siguiente nivel en la entrega de amor incondicional. Ojo, es importante que tú también te estés amando, Escorpio. No puedes dar hacia afuera lo que no sientes por ti adentro. Entonces, también esta carta te recomienda empezar a trabajar el amor propio, tu autoestima. como si el padre, como si la madre te dijeran, aquí estoy yo también te amo, amate reconocete puesto que en este en este estímulo que estás recibiendo, Scorpio, venías como sintiéndote atrapado, como sintiéndote de cierto modo limitado en expresarte a ti mismo, en expresar tu emoción, tu amor, tu entrega. Como si eh, en esta sensación de, de no poder ser tú, quisieras que alguien viniera y te rescatara para que pudieras ver eh, un nuevo día, un nuevo sol una nueva posibilidad de ser y te liberaste confiaste en tus sentimientos confiaste y este estímulo te está empujando y diciéndote está muy bien que te entregues Escorpio tu relación va a... es... aquí me muestra que tu relación está en un momento equilibrado en el que tú te puedes sentir libre de compartir todas tus ideas, de compartir tus deseos y estás abierto también a que esta persona que te acompaña los abra, se exprese y juntos empiecen a ver qué posibilidades de crecimiento en su relación hay puesto que están eh, trabajando en una, en una relación fuerte, en una relación con cimientos fuertes. Pudo haber ha habido momentos en los que hubo como cierto ciertas resistencias, ciertos roces, es normal, solo recuerda y recuérdale a, a la pareja que te acompaña en estos momentos en tu camino de la vida, que ambos se acompañan, tú no posees al otro y el otro no te posee a ti, en este camino son estos dos pilares muy fuertes, que si ustedes se refuerzan en el amor, en la confianza, en la entrega. Este equilibrio todavía va a exponenciarse. Por otro lado, la herramienta que tienes, Scorpio, es el pozo de los deseos. Y en esta carta te dicen que es momento de quitar definitivamente todas aquellas máscaras que te pusiste al momento de iniciar esta relación. Como si te hubieras presentado de una forma y hoy ya estás... Eh, listo, ya estás como cansado de mostrarte de esa forma y ahora quieres mostrar tu verdadero yo y está bien, de hecho te invitan a no resistirte a quitarte esas máscaras, y ojo, el quitar máscaras a veces asusta y también en, en la mente, el ego te te pones ciertas expectativas sobre los resultados posibles que podrían surgir ante ser tu mismo ojo, eso nadie lo sabe ni siquiera tu mente, tu ego, solamente es basura mental lo que lanza el ego en tu mente quítate la máscara, descubre, descubre ante este estímulo descubre quién eres, descubre ese brillo que puedes compartir con el nuevo miembro de la familia, con los nuevos proyectos Desarrolla tu sentido paternal, tu sentido maternal, escorpio. Ámate, cuídate, protégete, como en esta sensación tierna de aquí estoy conmigo mismo, conmigo misma, y esto entrego, encarna lo que quieres ver en el otro. En tus resistencias hay momentos en los que hay visitas inesperadas, pensamientos, sentimientos, resentimientos del pasado Que quieres evitar sentir porque te representan dolor, te representan tristeza Sin embargo hoy te dicen siéntelos Escorpio. Libérate de esas cadenas Está bien sentir y está bien llorar De esta manera tú vas a sanar los posibles rencores del pasado, que no solo son con esta pareja, sino a lo largo de tu vida, posiblemente con papá, con mamá, y que hoy te dicen, eso ya no existe, ni siquiera ellos son culpables, al final fueron percepciones que adquiriste en tu vida sobre lo que tú creías y esperabas del amor. Pero hoy tienes esta posibilidad de darle un giro completo a esos rencores, a esos resentimientos, para brillar, para ser tú, para entregarte. Puesto que finalmente en esta entrega al, al amor incondicional y al amor propio que te han pedido, que trabajes también el amor propio, te dicen, vas a sentir que vuelas, vas a empezar a brillar y de tal manera vas a brillar que el otro o la otra persona van a sentirse atraídos a empujarte a ser una persona en tu más alta versión. A ver la verdad más que una realidad ficticia que has, que has estado percibiendo a lo largo de tu vida. Déjate apoyar por la otra persona. Si no sientes que estás siendo apoyado o apoyada por la otra persona, también es momento de poner las cartas sobre la mesa, puesto que cada una de las personas viene a la vida a experimentarse en su más alta versión. Y si no lo estás sintiendo hoy con la persona en la, con la que te encuentras, háblalo, pon las cartas sobre la mesa y decide. Decide porque hoy estás en un momento en el que quieres brillar por sobre todas las cosas y está bien, es tu momento. Vuela, te dicen vuela. Vuela desde el amor, desde la confianza y la certeza de que el amor incondicional y el amor genuino también está dentro de ti. Qué bonito, Scorpio. Vámonos a ver cómo te va en la parte económica, en el dinero. Eres muy bueno, muy buena para generar diferentes fuentes de ingresos. Cuando vibras desde una energía alta, desde pensamientos de abundancia, del sí se puede, del por qué no y para qué no. Mejor voy por el sí. Si vibras desde el miedo y la carencia, bueno, los resultados ya sabes cuáles son muy bien Scorpio, justo por esto que te decía que tienes colmillo para los negocios, para buenas oportunidades y para que el dinero llegue, eres un imán del dinero, también te dicen que tengas cuidado con tu relación justamente con el dinero, los detalles sé detallista con el dinero no seas avaro, ojo el ser detallista no quiere decir que te metas en la jaula del ego de la avaricia y no des y retengas si el dinero es mío, las posiciones son mías, sino detalles. ¿Cómo estás tratando la abundancia? ¿Cómo es tu relación con el dinero? Ten claridad. Claridad en el sentido de que el dinero es el medio para que tú te puedas mover, no es el fin. Si tú lo ves como fin, estás cayendo en la trampa del ego de la avaricia. Y eso te va a atorar. Una sana relación con el dinero es hacer tus presupuestos, revisar en dónde los gastos, hay más gastos que ingresos, revisar qué tipo de activos tienes y cómo puedes reducir los pasivos. Buscar diferentes formas de generar ingresos. No te vayas por una sola cosa. Por, si estás en un empleo, no te, no te estanques en ese empleo. Tienes la oportunidad de ver qué otras cosas puedes hacer para que esa, ese dinero se vaya multiplicando. También te invitan en este presente a que te abras a nuevos conocimientos. Invierte en tu educación, Scorpio, eres el segundo signo al que le sugieren invertir en educación, ese tipo de inversiones son las mejores que puedes hacer en la vida Pide ayuda a este norte geográfico, a Dios, al universo en lo que tú creas, pide ayuda, pide guías, sé claro, ¿qué quieres? ¿Qué quieres lograr con el dinero? ¿Qué quieres lograr con la abundancia? ¿Cómo la quieres manifestar? ¿Cómo la quieres compartir? En esa claridad pide ayuda. Si quieres abrir un, un negocio, ¿qué tipo de negocio? ¿Hacia quién lo vas a dirigir? ¿Cuáles van a ser los beneficios para la humanidad, para ti? ¿Cuál es tu objetivo principal ojo, si tu objetivo principal es tener dinero, se va a estancar si tu objetivo es servir a la humanidad se va a, exponder, se va a expander va a, va, a haber, va a haber un crecimiento bastante bueno tiene esa claridad y sobre esa claridad pide ayuda puesto que vienes de sentirte eh, con una energía escorpio de estabilidad de estar en tu casa, de estar en el hogar Siempre has estado en el hogar, sin embargo en la parte del dinero estás como en un momento equilibrado. Y este equilibrio es importante que lo expandas con nuevos conocimientos, con nuevas fuentes de ingreso. Si no de otro modo lo vas a estancar. Y no queremos estancar, queremos expandir. Como herramienta principal para que tú puedas expandirte, te dicen, ten cuidado con los pensamientos en escasez que pueden llegar a venirse en tu mente. Los duendes son aquellos pensamientos de escasez, de miedo, de duda, que pueden albergarse en tu mente y detenerte en este avance de tu vida económica. Cuando sientas que estás vibrando desde el miedo, desde la carencia, Detente, haz una pausa, reconoce que los estás teniendo y suéltalos, ni siquiera los analices. ¿Cómo te vas a dar cuenta que hay pensamientos de miedo, de escasez? Se te están atorando los negocios, hay ciertas dificultades en el empleo y todo eso es producto de esos pensamientos que estás albergando en tu mente. Por lo tanto, te invitan a que una vez que identifiques que hay pensamientos de escasez, los sueltes y empieces a confiar en esta claridad que te están dando el día de hoy. No te resistas a ser tú mismo, tú misma, a darle vida a esos sueños, a esos proyectos que han estado ahí detenidos por un buen tiempo. Es momento de, de desempolvarlos, darles rienda suelta, Investigar de qué manera los puedes poner a, en práctica, los puedes poner en acción, puesto que esos sueños, esos proyectos son fuentes de ingreso que están estancadas aún y que te piden ya darles eh, acción para que entonces también tú puedas empezar a crecer en esta estabilidad que ya traías y que quieres que se expanda. Finalmente, el regalo para ti, la llave maestra que te va a permitir conectar con toda esta información. Visitas inesperadas. Vienen nuevas oportunidades de negocio, vienen también propuestas que te van a estar llegando en la parte laboral si es que trabajas en una empresa. Propuestas de crecimiento, propuestas de nuevos empleos. Posiblemente requieras moverte a una nueva empresa con una... Con una oportunidad de dar a conocer todo este potencial en conocimiento que ya posees, Scorpio. Si eres una empresa, una empresa perdón, un empresario, un emprendedor, estas nuevas ideas o estos eh, sueños que dejaste un poco olvidados vienen otra vez a tu mente, vienen otra vez a ti. De una manera un poco más reforzada. Y es importante que les des su espacio, que les des su respeto. ¿okay? Que los pongas en acción. Porque aquí vienen personas que te van a apoyar. Que puede ser que inviertan en, ti, en estas ideas también. Porque son muy buenas las que tienes. No temas. Conecta con tu intuición. Conecta con tu corazón, Scorpio, para que sepas qué personas se acercan a ti con un interés genuino de ayudar y de servir y qué personas tienen un interés de avaricia, desde el ego de avaricia, de solamente tener un beneficio para sí mismos. Esas personas, descártalas. Las que tienen el interés genuino de servir, bueno, te van a, te van a, te van a poder guiar también hacia la realización de estos sueños. Escorpio, espero que aquí hayas encontrado una respuesta a la vibración general en dinero y amor que estás externando al mundo en este mes de septiembre. Recuerda darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y sobre todo ver tu guía general del mes de septiembre para que complementes toda esta información. Gracias.